Es un gusto tenerte, José Manuel. Bueno, para explicar la regla muy rápido. Cada uno escoge el ganador de la semana y después vamos con la ronda de los perdedores de la semana. Tenemos un minuto y medio para decirlo. Así que empezamos con el invitado, José Manuel Rodríguez. Para ti, ¿quién ganó en la semana y por qué? Bueno, antes tengo que hacer una aclaración del por qué elijo a este ganador. Muchas veces a ustedes les puede haber pasado como periodistas de esta casa televisiva que nos dicen que, bueno, que... CNN no le tiene simpatía a los gobiernos de izquierda populista de América Latina. Yo voy a demostrar que eso que esta noche eh, es falso y que no hay ninguna animadversión. Yo, mi medalla de oro es para el gobierno boliviano, quien desde el 2005 ha hecho cosas desde el punto de vista económico muy buenas. Esto lo voy a probar esta noche con datos. Hay que decir que el PIB de Bolivia... ...ha pasado de 9.521 millones de dólares a 30.789... ...la renta per cápita aumentó de 1.010 eh, dólares por año a 2.794... ...el crecimiento del año pasado del, del 2013 fue de 6,5%... ...la inversión estatal también se multiplicó exponencialmente... 10 veces en aproximadamente ocho años... ...también hay que decir... ...que las reservas del Banco Central alcanzan la suma no despreciable de 14 mil millones de dólares... ...la cantidad de dinero que hay en los bancos privados, 15 mil millones de dólares... ...y algo importante, Xavi y, y Gabriela, es importante consignar que... Las líneas de crédito internacional de Bolivia están abiertas. Uno puede tener discrepancias políticas con el gobierno de Bolivia, uno puede, digamos, cuestionar la legitimidad o no de ciertas eh, políticas económicas de la reelección de, de Evo Morales, pero hay que decir que Bolivia está mejor que eh, desde el 2005, eh, hoy día el 2013. Por eso es el fundamento de la medalla de oro para Bolivia.